Campeones de League of Legends en 10 segundos. Ya subo. A caminar cargas de barras. Cuando está al máximo y le hace daño, se pone un escudo. Pega con la espada. Si pega dos veces, tiene un tornado. Pone un muro de viento. Le llega al enemigo. Si viene el enemigo levantado, se le teletransporta hacia él. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.